Hola chicos, bienvenidos a un nuevo de canal. Esta vez vamos a jugar chicos, que de ay, chicos, ay, chicos, que chicos, ay, chicos, ay, chicos, ay, chicos, que chicos, ay, chicos, ay, We'll be ¡Qué mierda acabaste de que ir a buscar bueno, esos fotos! ¡Le como sea, no te haré ¡Qué ¡Qué ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Maldición! cargando eh, y, oh, cargando y o oh, y o oh, cargando porque se me da la puta ganita ¿eh? porque no me pregunto por qué me demoro tanto cargar porque soy un hijo puta un hijo puta un reloj hijo puta otra vez todo yo ojalá esto se me ya a cargas porque porque me voy a bailar así como yo así tan rápido que tarde está hora no, <laughs> Y puedo ganar cinco moneditas de pasito vamos a uno. Playa en Puerto Rico y ahora sí pero para cambiar de arma completa no, ya está que yo se me voy a Okay, esto aquí Y te This match will get red hot and begin! No, no, no, no, no, no, no, dos veces. no, Me no, difícil dos con las simples. un video aparte en mataré a Blanc, Give Thank you. part of Now <tunque> <ahora>, go. <tunque> You want que nos notas gana me ¿eh? bueno si les ha gustado este vídeo pero antes de finalizarlo vamos a la tienda a comprarnos una cosa para ¿Te A ver qué me puedo comprar. Es lo me da. Adiós. Goodbye. Bye. Okay. ok chicos, si les gustó este video, suscríbanse a mi canal.